tú tu como te viéndola con espinola y yo me y bien siempre graba lento esto porque es frazz ok pensé que iba a ser similar, pero bueno no importa tanto lo que importa es ganar ahora sí, o pero... bien no sé por qué tiene esto en mi cuadradito. Bien, o sea. yo quiero darte una voz. que te conviene. ¿Por qué te, te, te, te das de cuál para ir a tu casa? Mejor línea pública y se llama actividad de tu kijo, todo por 890 pesos. Arma de personal. Bien, no ganar la moneda porque voy a morir. Bueno, porque hay la casita no que no pueda morir. No ganar la moneda porque no sé si la podía agarrar. No sé si la podía agarrar, pero que seguro la bailaba y aparte como más lento cuando caiga le pega para una buena no, no. Así que... Eh, bien, hasta el próximo video.